3 por ciento de incremento poblacional y la media nacional es de 1.2 o sea se trae un crecimiento del doble de la media nacional entonces eso significa más consumo de agua para la población eh, hemos estado ayudando al gobierno del estado para resolver el problema del déficit de agua para consumo humano que es lo prioritario, lo más importante y se está invirtiendo en la presa Libertad y en la construcción del acueducto El Cuchillo dos. Y esto va a resolver el problema de corto plazo. Y esto es lo que se expuso al señor el Y por eso llegamos a acuerdo para pensar en el mediano, en el largo plazo sobre el abasto de agua ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero tenemos que actuar de manera responsable. Entonces son buenas noticias. Sí, viene la empresa Tesla completa, eh, quedó pendiente lo de las baterías, eh, pero toda la planta automotriz que entiendo va a ser muy grande pero ya también no quiero no me pidan más porque voy a incumplir el compromiso no hice ese compromiso pero creo que debemos de actuar con eh, prudencia y que sean los directivos de la empresa los que hagan el anuncio y desde luego eh, va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales, pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es eh, probable que sea mañana, no sé si va a ser presencial o este por videoconferencias no sé de qué manera este no, yo no voy a participar en este acto eh, pero estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México más inversión para México y más empleos y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores porque entre más demanda de empleos exista aumentan más los trabajadores hay algo que me gustó mucho del señor Belongmos Hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías y de eh, la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se si invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso cincuenta centavos. Entonces, eso no. Un subsidio así no. Este, no podríamos otorgarlos esos subsidios. Entonces, él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo. Y coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores. La ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Y él coincidió plenamente. Eso no se encuentra en otros lugares del mundo. La calidad de la fuerza de trabajo de la mano de obra el profesionalismo la responsabilidad de los trabajadores mexicanos entonces bien sobre este tema estamos viendo van a continuar las relaciones este, lo que les puedo decir es que nos entendimos bien y fue bueno el acuerdo en beneficio de México.